Buongiorno cari amigo, está Pablo el giorno de hoy, un nuevo allenamento, ¿cómo andan todos los allenamentos? Dime, ¿me puedes escribir? Pablo, soy masacrante, no capisco niente, Cualquier cosa? Escríbete, porque así yo me lloro, porque si nessuno no me dice niente, magari yo estoy desvaneando eh, y no me lloro. La idea es mejorar y eh. con el giorno, andar avanti, escalar la montaña, salir sopra, y sopra, no, arribar a nuestro trascuartos. Va bien, el giorno de hoy, ¿qué cosa pasa? Pacho? Pacho, un entrenamiento per personas alenadas. Cuatro ejercicios per gladiadores. Esparta con fuerza, por. voy a elaborar. Dos ejercicios pela la gamba y dos ejercicios para la parte superior. En mira, comando, yo cuesto, lo repito, dos due voltios. casa lo puedes repetir tres, cuatro, cinco, lo que vos. Pero mira, comando, primo iniciar, importante, una gran actitud, una, actitud, una buena motivación, venir motivado, si no vienes motivado es no va bien, le recuerdo, uno te regala niente. Prima de iniciar, también un poquito de agua, agua, cualquier sea, el líquido que a ti te guste, yo le bebo un poquito de agua. El primo de esto, cual mangiato algo? Muy ligera, muy ligera, muy ligera porque anche, con la pancha todo... Eh, Tropopiena no para venir para el sport. No, no, no. Mira, comando. Cuatro ejercicios. Vamos a iniciar eh, con un poquito de movilidad articular. Yo, previo, le cuesto y me un giro. cuadrado después de parco. Me falta un directo, casi un kilómetro y medio de rescaldamiento. Riscaldamento, pero de eso, falta un poquito de movilidad articular. Y eh, así entramos en nuestros ejercicios espartaco de gladiadores. Cuatro ejercicios, cuatro, cuatro. ¿Con cuál comienzo? ¿Con, ¿Con el brazo o con la gamba? Ahora he hecho la corta medio. Iniciar con el brazo, así. Voy a alternar uno de brazo y un otro de gamba, aunque elaboramos el glúteo. Un par de así, un poquito de, de movilidad, el la espalda, que vamos a utilizar hoy en este ejercicio, un poco un po no difícil, para personas alenadas, ¿no? Mira cómo ando. Ta, ta, ta. Oiga, esto cuando la hace a ver la gente, luego me dice, Pablo, tú soy un maleducado, no te vemos bien. Giro, giro, giro, ta, ta, ta. Importante, primero de saber también cuál es la actividad física, consultar un médico que nos diga qué ejercicio podemos hacer a nuestra edad, si hay problema del ginocchio, de cualquier si parte de nuestro cuerpo. Yo soy 20 años, 22 años que hago sport. ¿Cuántos años? puede escribir que te lo digo, pero ahora no te lo digo. Ok, ok, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio. Ok, vamos, le hacemos un poco de metíamos un poquito de agua, así. Ok, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio. Vamos a iniciar con un poquito de ejercicio del brazo, okay. ¿no? Del brazo. Podete guardar en más en YouTube. los he allenamiento para personas principiantes, moderato e intenso. Pues este es un entrenamiento intenso. Ok. Vamos a iniciar con un poquito de, de ejercicio de... Esto se llama la caminata del dragón. Guádalo, guádalo guádalo Inicio de cuánto? Aterra, aterra, fachó. voy a hacer 5 push-ups. 5, 5, 5. 1. 2, 3, 4, 5, Avante. falta, Avante. un poco de coordinación, Avante. tra, camina, tra, camina, tra, Camino. camina, tra, tra, la coordinación. presente no? presente con este ejercicio la caminata del dragón si sí, vuelve un poco de resistencia de resistencia y coordinación ok, ahora eso cosa facho? lo voy a repetir voy a tornar indietro 5 pulsadas como tú voy, como tú voy puede ser estrecha larga mano indietro como tú voy pero 5, 5, ok 5, 5, 5 1, 2, 3, 4, 5 avanti 1, 2, 3 va, 3, eso 3, avanti acabo va si sí, tú soy principiante venido a parto esta persona salinata nada puede guardarme en, en youtube como el fisi back no te ves? ves un poco de agua nuestro próximo ejercicio te he hecho uno de brazo. ahora voy a hacer uno con la gana. con la gana. vamos a hacer escuote, defensa, escuote, defensa, importante, una buena postura, Guádalo, qua, guádalo. qua, tra, guarda, escuote, escuote, terra, 2, tra, tra. guardalo, 3 ¿no? Uh. Un gran saludo para David Pineda en la USA. Mira cómo va todo, David. <ríe> que que tú cuesta me lo fue probante. <ríe> ah. Oiga, un co compañero de la universidad. Un compañero de la universidad en Colombia. Amigo, a veces me encuentra en la USA. Mira, comando. Ok, ok. Poliata. ¿Todo bien o no? Mira, comando, hay que hacer más en YouTube. Pero también hay entrenamiento para bambino. Fisi más en YouTube. Ok, lo repito, lo repito lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, ok, en español lo, lo repito nuevamente, italiano, español, de todo un poco, ok, ok, defensa, guarda, defensa, defensa, aterra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 8, 9, 10, me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Con este ejercicio, si es persona, arenata. Mira comando. Presente, uh, vos ¡Vos están ¡Alenamiento Entrenamiento para gladiadores, espáctaco, guerriere. Uh, uh, sí si va, Adesso, Cuál continua. Sí. Hemos hecho uno de, de gamba, de glúteos, Adesso andamos con nuestro segundo ejercicio para los brazos. Vamos a hacer un poco de espalda. Mira comando, espalda. Fuerza, energía. Sí, va. Voy a hacer diez. Diez. Lo repito dos veces, Mira comando. Porque okay, es importante. Primo, en fare esto, fare un buen riscaldamiento. Aunque estreche. Mira com'è. Ok. Si va, si va, si va. Si va. Guarda postura. Auro grande, abro grande. Scendo, va. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Due in più. Ok. Decente, ah. no? Decente. ¿Cuál es para 60? ¿Cuánto vende? Voy a tener un poquito de alta Manca uno Y por último, finalizamos con El otro ejercicio de Gamba <tambio> Ok, ok Voglio cambiare il modo, così guardate 10, 10, io ho fatto 12, io ho fatto il non te regala niente, sempre hai qualcosa in più, mira comando, io fare 12. ok, si va, si va, si va, postura guarda, postura, echendo, echendo, 1, 2 12, perfecto. Último ejercicio de gamba y finalizamos nuestro alenamiento para personas alenadas. Espartaco, el es de gladiadores. Ay, ay, ay. Mira comando, David, eh, para este ejercicio. Mira comando. Puedes ver un poquito de agua. Perfecto, finalizar. Vamos a parar el gamba que nos queda mancando. Que nos queda mancando. Vamos a parar a fondi, a fondi alternada. Si aún no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Freezy más en YouTube. Mira comando. Te a Fuji más. estaré fuerte así en la escuela, al laboro. Voy a tepar el fico, voy a tepar un poco de sacrificio. Ok, el último, el último, el último. El último, vale la postura. Este, este es un poquito con salto. Las personas que han un problema del ginocchio, mejor evitar y no fare esto. ¿Ok? Vale la postura, con salto. Vamos a fare esto. Tra, con salto. Tra, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en piútro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto estuvo fácil, ¿eh? ¿no? Esto estuvo fácil, ¿eh? Te... Ok, echamos la pausa. Voy a hacer la última vuelta y finalizamos por el giorno de hoy. 4, 2 ejercicios para la gamba. Y el glute y due de la parte superior mira comando ah. uh. y nuevo para 20 20 20 mira comando 20 tu acaso casa 30 sí. ok, recuerda de qué repetilo esto tres vueltas lo puedes hacer hoy una vuelta tres vueltas a la semana tres vueltas mira comando último último cambio de la postura vale alternado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 igual que el ginocchio nunca supera la punta del pie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 ¡Ah! Hemos finalizado el juego de hoy gracias por fare con este entrenamiento de Físima Esparta. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Paulo. ¡Ah!